a ver cuánto cobro el, el pie de instalación de board mat de las hojas, los panels uh, estamos cobrando uh, un dólar con ochenta centavos el pie cuadrado y esta casa tiene como cinco mil pies más el sofit, uh, así está el precio eh, pero el, en diferentes estados se cambian el, los precios y usted deja en el comentario cuánto está cobrando para que otros tengan la idea saludos Sí, vamos acabando la parecita, todo trimeado, desde arriba, hasta abajo, ahí está el trimeador, de no somos profesionales, solo nos divertimos pegando aire y ¿no? más. Siempre hay diferencia de trabajar.